Y cómo, a raíz de ello, familias han quedado sin techo. Tomando esto en cuenta, nos cuestionamos. Estamos nosotros, o sea, los dominicanos nos referimos. Estamos nosotros preparados para afrontar un evento de este tipo. Contamos con los mecanismos de emergencia para una respuesta oportuna. Nuestras edificaciones son resistentes. Y son preguntas que hay que hacerse ante la posibilidad cierta de lo cerca que está. ¿Cuánto hace del, del terremoto en Haití? 10 años. Años. años. A los 10 años comienza a ocurrir una serie de eventos en Puerto Rico. Nosotros estamos en el medio. A mí me parece que nos toca a nosotros. Tengo, tengo una información, Salud: que el, la falla. ¿San Andrés o.? La que San Andrés la de California. No, en Riquillo. ¿Cómo este, es que se llama la falla? Esta es la falla española No es que la han, se, la han socializado como la española esta para la, la, la, la falla en Riquillo Que fue la que fa, afectó a Haití Ok, entonces ah. La de Puerto Rico tenía 700 años que no activaba okay. Según tengo entendido Y la verdad que a mí En lo que respecta al tema municipal Me preocupa Si hemos cumplido con los requerimientos de ley para qué tú crees qué tú opinas? para afrontar una un movimiento importante en estos predios Porque se han hecho muchas construcciones y hasta hemos sobrepasado lo que a la media se entendía Debían ser edificaciones en San Francisco de Macorís Por el nivel friático y arcilloso Es diferente en Santo Domingo que hay roca Y roca estática Como lo explicaba un geólogo Osiris de León, Osiris de León Que es totalmente distinto el movimiento Y por ello es que ha sostenido O, se ha, so o ha sobrevivido a tantos movimientos La zona colonial de Santo mm. Domingo miren qué cosa, aunque han habido eventos, producto de más de 500 años de historia, de edificaciones, una pudo haberse eh, caído, pero el resto está intacta y aunque ya tiene también reforzamiento producto de la inversión eh, privada, porque la verdad que la zona colonial es exquisita, a mí me fascina, pero tiene una, una, una arquitectura y una infraestructura que le da vida y se sostiene en estos eventos. A mí lo que me preocupa es si sí, hemos cumplido en el ayuntamiento con los requerimientos de ley para edificaciones después de cuatro pisos. Eso lo averiguará tú cuando seas regidor. Entonces... Es pero no, pero sí. que además fue regidor. No, yo fui regidor. No, no, tiempo. pero ahora, para ahora, volver. Porque eh, ¿cuánto tú tienes fuera de la regiduría? Un periodo. ¿Y cuánto duró? Un periodo. O sea, diez. duró sí. diez años. En esos 10 años entonces, se construyeron muchos edificios. ¿Cuándo? Tú se no eres hace... de los que critica la reelección, ¿verdad que no? ¿Cómo <risa> es? Yo vengo del Partido <risa> Reformista. Ah, sí, está bien, está bien. nosotros somos. Lo único que con la constitución actual, la reelección, cuando se hace de la forma que se hizo en el 15, debió de ser aprobado por el pueblo por un referendo aprobatorio vamos, y, a, pedir, vamos no a pedirte seis. que veamos unas declaraciones de Luis esmurdo que tenemos ahí con relación a este tema adelante no no, no está Quiero no, mira, anotar, para concluir está el, tema, el tema es que me preocupa que ha habido un crecimiento en la construcción en San Francisco y sabiendo yo la ausencia de supervisión posterior al permiso de sí. construcción el ingeniero y el inversionista está hecho hacen lo que le vengan ganas para Entendible. un tema como esto habría que tener más informaciones no no eh, tendríamos que asegurarnos si tendremos la infraestructura adecuada para soportar un terremoto, Bien. porque el desastre ¿Cómo? sería Esa mayor. Esas imágenes que vimos ahí son de Puerto Rico. Ah, sí. no, son, Le, no. no tienen Le, nada Haití, que ver con nosotros. Parece el palacio de Haití. Ah, ese. Eh, eh, eh, el palacio dice, este es una eh, dice, de seguridad. Dice ahí dice, en Puerto Rico. Son de Telemundo. parece el palacio de Haití. Sí, pero es de. Es el viejo no, San no, Juan De te Telemundo. Te Miren, te República te Dominicana ha sido historia de sismo grande. El último fuerte fue en 1946, que destruyó eh, Santiago, Moca, La Vega, por la falla que cruza. Pero antes de eso también, el viejo Santiago había sido destruido y la vieja, Vega, que fue, hasta se hundió eso ahí. Y sí, cambiaron el, el, el lugar de La Vega. Santo Nosotros tenemos 14 fallas activas, fuertes, pero tenemos 54. Estas activas son la falla española norte. Yo envié a producción a, a, a Israel una foto de las fallas principales que nosotros tenemos aquí en el país. La española, la falla Camú, que es una de las fallas más, más fuertes que hay también, que nos afecta a nosotros aquí en esta zona. La septentrional, que si ustedes han viajado... Desde Tenares a Gaspar Hernández pueden darse cuenta. El hundimiento que hay cerca de la Jíbara. Y, y también eh, el, los hundimientos que hay en la carretera Moca Jamao. La falla septentrional está muy activa. La falla española, La Guásara, Bonao, Atillo, San Juan Restauración, Los Pasos en San Juan, los Pozos en San Juan, Neiva, Enriquillo. El Cercado, Higüey, Jabón, Todas esas fallas están activas. Y la falla que se activó ahora, estuve escuchando a el geólogo Siris de León diciendo que es la misma falla que provocó el terremoto en Haití y ahora se está despertando en la zona de Guánica, en la parte norte haitiana, eh, puertorriqueña. Puerto y lo que está sucediendo es una fragmentación. Entonces, nosotros estamos en dos capas tectónicas. La del Caribe, que se sumerge sobre la americana, y diferentes trozos de tierras, por así decirlo, pedazos, ¿verdad? Entonces, todas estas fallas están activas. Nosotros somos un país sísmico. Tenemos que reconocerlo así. Por lo tanto, todas las construcciones que aquí se hagan deben de construirse con sostenibilidad y seguridad antisísmica ustedes, creen, ¿ustedes creen que los, el, el gobierno el que sea, sea quien sea, no importa no debiera de hacer un levantamiento a totalmente, tiempo. Totalmente, totalmente. Para y ver cuál es la... Porque mira es claro. una preocupación. Y aquí, Tú estás muy tranquilo, el, el terremoto es algo que uh, no sí. es como los ciclones. Y que no es predecible. Puede predecirlo. Y es, y es destructivo. Digo, viene por de tal parte a tal parte, vámonos a esconder por este lado. Pero los terremotos no. Entonces, y aquí, eh, eh, doctor Amado, debieran de estarse haciendo continuamente simulacro. Simulacro de evacuación, sí, el, el simulacro de evacuación. Lo lo es toda la población, es toda la población. Sí. Igual que lo hace California, igual que lo hace Japón, sí. es toda la población. Todas las escuelas, todos los hospitales deben de estar haciendo siempre simulacros eh, eh, en problemas de terremotos, Así siempre? Que en ese sentido. Eh Amado dice que lo han hecho, lo hacen, pero lo hacen un día o una vez. Me, me parece que hace un año, dos años, se no realizaron preocupa. simultáneo eh, estas simulaciones de terremoto para eh, enseñar a la gente a cómo actuar. Pero, por ejemplo, en los centros educativos, nosotros no hemos escuchado, no hemos visto, de hecho, cuando yo estudié, mucho menos, eh, que se les enseñe a los niños a los maestros cómo actuar en un centro educativo donde hay tantas personitas vulnerables, los niños y jóvenes que están en los centros educativos, no conocen el procedimiento que deberían de tener a la hora que se presente eh, un sismo, un terremoto en, en puntos elevados. Eh, por ejemplo, recordemos eh, uno de los casos recientes en México también, donde murieron alrededor de 10.000 personas, más de 30.000 edificaciones colapsadas y a raíz de esto se tomaron medidas, pero yo entiendo que no podemos esperar. Y viendo las situaciones que están aconteciendo en Puerto Rico desde el mes de diciembre, nosotros entendemos que desde el gobierno hemos debido estar, eh, eh, nosotros eh, no hemos escuchado y debe el gobierno central eh, tener algún tipo de enfoque en que nosotros, los dominicanos las instituciones públicas donde hay cúmulo importante de gente eh, se lleven estas actividades de simulación, de preparar a la gente, de que haya una, un rigor mucho mayor del que existe en lo que tiene que ver con las edificaciones eh, cuando son ya de pisos eh, de, cua, de un tercer, cuarto piso pero aún así también hasta una, una construcción de, de un, una casa una, unas las plazas por ejemplo en nuestro pueblo que se están construyendo muchísimas. ¿Qué nivel de rigurosidad tiene? ¿Están preparadas para un sismo, para un terremoto? Esta es la cuestionante que nosotros nos hacemos y que la gente Mira, debe de estar consciente de con De acuerdo todo esto. a estudio nosotros tenemos para asuntos ciclónicos, el 70% de las edificaciones son vulnerables. Para el asunto de terremotos, ronda cerca del 50%. Vulnerables totalmente, que no se han tomado ningún tipo de medidas antisísmicas, en su construcción, ni reforzamiento cada vez que hay un sismo de magnitud considerable en, en países desarrollados vienen los estudios, lo mismo pasó en Chile ¿por qué sucede eh, fragmentación de una de un edificio y al lado hay otro y no se fragmenta? ¿Cuál, ¿qué es lo que está pasando? Entonces todo eso ha sido levantado esos estudios y se han tomado entonces medidas científicas de cómo construir en zona sísmica Ahora, de acuerdo a las exigencias de construcción en República Dominicana, todavía nosotros tenemos cerca de 20 años de atraso en lo que es adaptar a los nuevos eh, alcances científicos que se han obtenido sobre eh, lo que son los terremotos. Adaptarlo a ellos y hacer también un estudio profundo de toda la población dominicana, especialmente la urbana, cuán vulnerable está. ¿Por qué? Nosotros estamos... En la trinchera de los muertos, en la costa sur, que tiene más de 8 kilómetros. Estamos en la costa norte, la fosa de Milwaukee, que está a más de 9 kilómetros. Y tenemos 14 fallas activas arriba de nuestro territorio. Entonces, tenemos que tomar medidas que deben de estar dentro de los planes de desarrollo como nación, totalmente eh, vigentes. Mira, eh, se necesita... Tener vocación o visión. Porque nosotros aquí lo hemos dicho todo. Debiera el Estado promover, y en este caso lo municipal también. No, no, lo más importante, lo municipal. No lo municipal, que es, el, que es la vía más cercana más al directo. pueblo. Y es el gobierno en miniatura que tiene la responsabilidad okay. del uso de suelo. óigame esto no es al presidente que se le pide... La, la, la variación de uso de suelo. Vamos es a ver al... las declaraciones de, de Luis. Vamos a Luis. No, al vamos a ver a Luis primero. Porque es que... Pero es que, amado, estoy viejo, desarrollando algo. Viejo. Pues, vamos háganlo. a ver a Luis, tú Pero un segundo. Pero que lo de Luis está grabado, no está ahora en, en, en vivo, amado, por favor. Pero oye, me... está bien. Pase vamos a ver a Luis. a Luis. Vamos a ver a Luis. La idea es que todos los padres de familia en la casa reúnan a la familia y hagan dos veces a la semana, un pequeño simulacro, con los hijos y la esposa. ¿Por dónde salir? Sea para el patio, si no hay muchos árboles, o sea para el frente de la casa, pero no el frente de la casa donde pasan los cables de tendido eléctrico, no, no, no. Si en el frente de mi casa pasa el tendido eléctrico, como es, por ejemplo, en mi casa, ya ya mi familia ha dicho que se vaya al frente del Triángulo Licoestóbal, pero no, no debajo del edificio del Triángulo, ni en la acera, Sino del borde del contén hacia el centro de la vía, porque por ese lado no hay cable, o sino que se vayan al triángulo que han hecho de reductor de velocidad frente al triángulo, que ahí sí no hay problema, porque por ahí no pasan vehículos, no pasa nadie, es un centro que los vehículos eso no lo usan. También he hecho que una copia de la llave, por ejemplo, cuando te vas a la puerta de la casa que va a salir, te encuentras que el portón de la calle para salir a la cena, está cerrado. Ahí se colocó una llave del portón, para cuando tú lo abras, coge la llave, te va, abre y sale. Es decir, que tú no estás preso en tu propia casa. Esa es otra segunda opción. Tener esa llave de respuesta del candado del portón de salir a la calle. Lo primero que tienen que hacer es, lo primero, primero, primero, es mantener la calma. Por favor, mantener la calma. Mantener la calma. Mantener la calma. Si es posible en la casa, tener un switch de machete, un breaker que tumbe toda la corriente. En un sitio visible y que cualquiera de los hijos o de los padres puedan tumbar la luz. Para con esto eliminar cualquier fuente de incendio que pueda haber en el interior de la casa. Aunque venga de cable de puente de luz para la casa, para adentro no va a pasar porque no hay energía. Tercero. No es bueno que usted se coloque en la casa ni en un local de enfrente, debajo de ventanas, de cristales, de puertas de cristales u objetos como lámparas de tenido eléctrico que puedan desprenderse, que tengan objetos. Lo segundo es, en edificios de oficinas públicas, privadas, eh, centros comerciales, lugares masivos de gente, no utilizar, por favor, los ascensores. No utilizar, por favor, los ascensores. Puede ser que en el inicio haya luz y en el momento el temblor apriete más corte la luz y usted se queda a mitad del trayecto del ascensor. Entonces ahí tienen que lo menos a rescatarlo abriendo el ascensor por arriba y una serie de procedimientos. Y usted debe ubicarse en zona de seguridad, como le dije. Al salir... La ruta de evacuación, busque el punto de reunión donde no hayan objetos que le puedan caer en la cabeza de arriba, donde no hayan edificios altos, donde no haya cable tendido eléctrico, poste de luz. Busque un sitio en la calle, en su casa, en el patio, en un lugar donde usted pueda hacerlo. Y siempre utilice, practique, aprenda en su lugar de trabajo, en su casa, eh, en cualquier momento, la ruta de evacuación. Bueno, mis amigos, estamos de vuelta. Ustedes escucharon a don Luis Esmurdo. Es eh, importante, Amado, destacar. Eh, yo veo en algunos edificios que hacen una escalera, yo no tengo conocimiento de ingeniería, eh, veo que le hacen una escalera por fuera a los edificios, que es una especie de escalera también de emergencia. Ah, sí, sí. Pero que veo otros edificios que no la tienen. Eh, y yo creo que... O otras están malas. Ajá. A propósito ah, de, de lo que decía el general Luis Esmurdo, que es importantísimo, eh, mantener a la, a la población educada sobre qué hacer al momento de incluso eh, el CODIA, que no lo hemos mencionado aquí, que el Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos también tiene una responsabilidad con relación a, a, a la construcción y a la supervisión de, la, de, de, las, de las edificaciones. Eso es importantísimo, que el CODIA, conjuntamente con las autoridades tanto municipales como a nivel nacional, inicie un, una serie de trabajos con miras a identificar esas edificaciones ver eh, la posibilidad de fallas especialmente en las escuelas atención al gobierno y al estado especialmente en las escuelas y a, la, a las edificaciones que, que se han hecho con fondos públicos que normalmente siempre se presume un grado de corrupción ahí en lo que tiene que ver con la parte de la construcción así que yo creo que empezando por cada por cada municipio por cada provincia el Colegio Dominicano de Ingenieros y Agrimensores, conjuntamente con las autoridades locales y nacionales, deben iniciar este proceso. Además de la parte de la edificación, en los medios de comunicación comenzar a orientar. Mire que es importante eso que está diciendo el general, incluso, y Francis lo corregía en una empresa, que hay lugares donde las puertas abren hacia adentro. Mira esto, y lo correcto es que, que los edificios tengan las puertas, según tengo entendido que abran hacia afuera para en cualquier estampida, tú puedas empujar la puerta. Por una vez, tú tienes que alar la puerta para entonces salir, se hace un tumulto. El que viene Ahí detrás, es te empuja y, muy, y Ajá, y entonces se cierra la puerta y lo que se hace es un tumulto. Y es muy importante esto, que comencemos a tomarlo en cuenta para en caso de... Porque una gente que tenga una primera planta difícilmente se vaya a quedar dentro de un edificio, va a salir corriendo, es normal. Eh, independientemente de que, el, de que se nos diga, la mayoría de que son muchachitos, no saben lo que es el triángulo. Correcto, y entonces, claro. eh, pero, pero en todos los países del mundo, la gente los trata eh, Óyeme esto: en todos los países del mundo, en todos, la gente trata de salir. Sí, la gente trata de salir sí, sí, porque mientras si tú tienes la oportunidad de salir del edificio, es, es mucho más eh, eh, eh, factible que quedarte dentro. Es un instinto de supervivencia. Claro. Entonces, incluso en Japón lo han, lo han hecho lo, lo hacen en China Si pueden salir, buscan la forma claro. de salir Entonces hay muchos edificios En la República Dominicana que están construidos Como decía Francis, y eso lo aprendí justamente de él Que la puerta abre hacia adentro entonces eso es importante pero la ver. Mayoría de la puerta, ven, ahora que le estoy dando mil. Sí, Hable y es cierto, eso es. un error en, en las edificaciones. Precisamente, por ejemplo, de mucha gente. Ese es un tema que debe de ser abordado. Y de yo ser regidor estaríamos utilizando el NEFP, que es una, un sistema de seguridad, que hay un capítulo en la República Dominicana. Y yo siendo regidor fui y asistí, pero en aquel momento no me avalaron la introducción del proyecto donde se exigía que negocios comerciales uh -huh. en principio debían de tener esos sistemas o esos principios de seguridad como señalización de evacuación una luz que al, se, al, al cortarse la energía eléctrica, esa luz indique hacia dónde está la puerta que diga salida la ruta de evacuación, la ruta sí. de evacuación y más el cambio de todos los negocios Las puertas hacia afuera Aquí hay o, instituciones públicas que no tienen Ruta de, de no, un, tema que, un, un aspecto Ustedes que no Ustedes han tocar, visto que o se o ha estado sea, haciendo sí. Punto de encuentro sí. Es sí. una distancia ah, X del edificio Es como el triángulo Que hablaba Fulvio Y, y el el punto de encuentro, todo el mundo debe saber que a donde se encuentre debe de salir ahí hasta el punto de encuentro. Otro un elemento que no hemos tocado es donde hay playas eh, y las posibles eh, alertas tsunami. de tsunami que se puedan dar, que en Puerto Rico de alguna forma se alertó, eh, un que ya país nos, caribeño lógicamente, ya nosotros tuvimos y, en el caso nuestro. En, e agua, en agua sí. quedó eh, devastado, sí. devastado. Yo, yo envié dos fotos, que es bueno que producción la ponga para que puedan ver cómo está el mapa del país con las fallas geológicas. ¿Favor, producción? Bueno. Entonces, por, podemos recordar, y, y, y en estos sectores o en estos pueblos, playas, eh, nagua amaná, las terrenas donde hay playas, y en situaciones como esta, orientar eh, a la gente de, de esa zona, de un posible tsunami que pueda pasar, sí, sí. los altos oleajes. A ahí vemos cómo está partido se el país. Sí, se, se puede abrir la ah, foto de se, arriba. Sí. Vamos a ver, las 14 fallas activas que ah, hay. Sí. Ay, ay, eh, es decir, nosotros somos un país sísmico <coughs> Al norte eh, tenemos... La, la falla española, que es la más grande, eso recorre Aquí todo el norte, y todo el Caribe arriba, en el sur de la trinchera, los muertos. Y, un, y una de las más fuertes que nos afecta más a nosotros, la que está más activa, es la falla septentrional, que yo quiero la próxima foto, la próxima foto, en el otro envío que hice, en, en, en el otro que le envié. Esa, está la falla septentrional. Esa, esa está localizada justamente en la localidad Los Guayos Que está entre el medio de La Jíbara y Palma Sola sí, sí, sí Como el que va para Gaspar Y tiene ramificaciones que pasan por aquí y Dale, Oíste Tiene ramificaciones que pasan por aquí Pero se sí, le nota en la, ahí, la parte norte de nosotros este La no otra foto, Israel eh, ok Ok ya se está preparando. Y a propósito de lo, lo, eh, lo decirle a la población que no estamos llamando al pánico, no, no, sino no, a la, básicamente a la sí, prevención. la concientización. Y, y lo que indica es que nosotros tenemos que estar siempre haciendo ejercicios de evacuación. Siempre tenemos que estar haciendo ejercicio de salvar vidas. Pero no se hace. En todas las escuelas, liceos, universidades, hospitales, continuamente, porque somos un país sísmico, no debemos de, de, de asombrarnos, porque sabemos dónde estamos, ¿verdad? A, ahora tenemos que educarnos. Y lo grave de esto que le decía a, al doctor Amado es que no tenemos memoria, no tenemos memoria de terremoto, porque hace mucho que pasó. Miren ahí la falla septentrional. ...que es la falla que nos atraviesa a nosotros... ...y es la falla que tiene más incidencia en el territorio... ...una falla... ...en los rojos... ...al momento, sí, los rojos, los rojos, la falla... ...la parte amarilla está en línea... ...pero eso va totalmente eh, torcido, como van los ríos... sí sí <risa> ...una falla... ...usted puede sentir el epicentro, está aquí... ...se puede sentir a 500 kilómetros... ...y también la capacidad destructiva del terremoto... ...depende de la altura... Superficial que, se que, que ese epicentro Detone, que esa falla se mueva eh, No es lo explica, mismo uno, no lo no, Por ejemplo, el terremoto haitiano Fue a 10 kilómetros de profundidad uh -huh. Eso en asunto de geología Es sumamente superficial Ya ahí tiene una actividad Destructiva más grande Porque las ondas sísmicas Llegan muy violentas uh -huh. Por ser en la superficie No es igual que si es eh, a 40 50, 100 kilómetros en profundidad Ya okay. es, es más, más lento Es diferente